Las figuras indispensables para que se produzca una relación de mentoría en su modalidad más básica son mentoras y mentorizadas. Con intención de favorecer un carácter global y constructivo para la organización, se añade una tercera figura, la de consejera. Cuando se habla de mentoría, se suele focalizar la atención únicamente en el mentor o mentora, pero es evidente que se trata de un trabajo colaborativo en el que otras personas deben ser aptas para el desarrollo de su función y estar interesadas en salir reforzadas de la relación. Ante la pregunta, ¿qué cualidades, habilidades y o competencias de las personas implicadas favorecen el proceso de mentoría? Existen respuestas variadas, si bien hay algunas que son básicas en las tres figuras objeto de este MOOC. Se entiende que las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas y hacen referencia a la manera de ser y de pensar. Por ejemplo, ser una persona sensible. La habilidad es la cualidad puesta en práctica, lo que permite llevar a cabo y con éxito determinada actividad, por ejemplo, saber ponerse en el lugar de otra persona. Y las competencias son las habilidades en su máximo desarrollo, lo que implica ser competente en algo, por ejemplo, la empatía. A continuación, se va a explicar cada una de las figuras participantes en la mentoría. Mentor o mentora. La persona que actúa como mentora es reconocida dentro de la comunidad a la que la persona mentorizada pertenece, como alguien a quien respeta o admira. Su prestigio puede ser atribuido al reconocimiento institucional, trayectoria, habilidad, carisma, fama o excepcionalidad. La labor de mentoría implica la integración de un conjunto de roles que la persona mentora desempeña respecto a la mentorizada. Se trata fundamentalmente de acompañar, ser un ejemplo a seguir, servir de guía y apoyo, motivar e incluso retar. Para ejercerlos debe tener conocimiento de la institución y necesitará de habilidades comunicativas, interés en desarrollar a otros, entender a los demás, sentido del humor, capacidad de síntesis, disponibilidad, flexibilidad, implicación personal, saber gestionar las relaciones e integridad. En ningún caso, la persona que ejerza de mentora deberá hacer juicios de valor, adoptar una posición directiva hacer preguntas cerradas, ser el centro de atención, discutir, indicar lo que se debe hacer o interferir en sus actuaciones. Mentorizado o mentorizada. El rasgo fundamental de la persona mentorizada es tener poca experiencia y haber decidido de forma voluntaria recibir ayuda y orientación. Se encuentra en posición de desventaja para afrontar una nueva situación por estar en un periodo crítico de transición, por tener necesidades específicas o por no contar con determinadas habilidades y experiencias para el desarrollo personal, social, académico y o profesional Esa desventaja es la que se pretende paliar con el proceso de mentoría La persona mentorizada es activa y se esfuerza por aprender las estrategias que le transmite la mentora ser capaz de aplicar el conocimiento en diferentes situaciones y posteriormente saber informar de los resultados obtenidos Asimismo, sí a demostrar iniciativa e interés por cumplir los acuerdos fijados, ser consciente de sí mismo, tener los objetivos claros y estar comprometida con el propio aprendizaje. Consejero o consejera. La persona que ejerce de consejera supervisa las actuaciones desarrolladas, ejerciendo funciones de diseño, gestión, seguimiento y evaluación. Debe conocer los procesos de mentoría en profundidad y la actuación que van a desarrollar las personas mentoras, para darles apoyo y soporte. Además, debe defender los intereses de la organización a la que representa, garantizando la consecución de los objetivos y los beneficios previstos. En la enseñanza superior, las personas consejeras son docentes que participan de forma voluntaria, tienen iniciativa y se comprometen con el proceso que poseen conocimiento de la institución, habilidades sociales, comunicativas y asertivas, saben gestionar las relaciones, entienden a los demás, se implican, tienen disponibilidad, flexibilidad y son personas íntegras.